Campeones de League of Legends en 10 segundos Salón, Sus habilidades dejan esa marca A las 3 deja un sangrado Salte y te pincha Tira unas dagas que van y después vuelve Salta paredes si es invisible, corre y hace daño en red. El... Y si cancela la invisibilidad con una habilidad Tira las dagas al enemigo Si querés que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios